Mi nombre es Marta Almánzar Durán. La situación era que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo. Y cuando entramos por ahí por la bomba del ciruelillo, por la Caonabo, a atravesar para Les Sánchez Libertad, sale la libertad, ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí a mi cartera. Según me jaló, eh, yo perdí el equilibrio con la pasola, y me volteé así de ese lado, entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a, rastro, a más de media esquina, y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar, con tu pasola en el suelo, entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó, y me sacó la cartera de mi cuello, y mi mano me la despegó de la pasola, y me sacó la cartera, Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue. ¿Qué logró sustraerle, señora? ¿Qué contenía su cartera? Mi cartera tenía el Cell Plus, estaba acabado de comprar. Tenía mi lentes resetado, que di tres mil pesos por ello. Cargaba una toallita bordada dentro. Y el dinerito, una parte se quedó en la cartera y el otro salió rodando según una ratrapa fue tan grande. ¿Usted presentó... Sí, mira, eso se me puso, ese brazo fue, se me soltó entero, eh, esta parte de aquí no me quedó piel, mira, mis dos rodillas, ese dedo del pie derecho está roto. Eh, mi hermana, cuando me volteé, cayó ahí mismo boca abajo, ya se peló por ahí, por las dos rodillas. ¿Usted presentó la querella de la fiscalía? Sí. Sí, la querella. ¿Tiene es... conocimiento de los claro que sí. A J lo apresaron. ¿Qué lo hace? Comerciante